Mi nombre es Pablo Ferrari, soy profesor de Matemática, licenciado en Educación. Participé en el programa Teacher Exchange del año 2016. Eh, actualmente soy el director académico del Liceo Jubilar y soy también docente de Matemática en el Liceo número 69 que queda en el barrio Gruta de Lourdes y allí es donde llevé adelante el, el proyecto que presento a continuación. El Liceo 69, como comenté recién, está en la zona de la Gruta Lourdes dentro de una zona más amplia conocida como Cuenca de Casavalle, que es una de las zonas más desfavorecidas social y económicamente de la ciudad de Montevideo y posiblemente del país. La situación en el Liceo 69, bueno, es un liceo de, de ciclo básico, tiene alrededor de 350 alumnos, funciona solamente en el turno de la tarde. Cuatro grupos de primer año, cuatro grupos de segundo y tres grupos de tercero. Al igual que otros liceos públicos de la zona, tiene unos porcentajes de promoción bastante descendidos. Eh, y bueno, una serie de, de problemas que se enraban con la realidad socioeconómica en la que está inserto. El proyecto que intentamos llevar adelante fue en este tiempo de pandemia intentar darle respuesta a eh, los problemas de acceso a la educación para muchos alumnos. Eh, lo que fundamentalmente se intentó hacer en, en todas las instituciones educativas fue mantener el vínculo educativo a través de las plataformas de virtuales, como por ejemplo la plataforma CREA, el, la plataforma PAM, varias herramientas que proveía el Plan Saibal. Pero... Eso en, en muchos casos fue bastante insuficiente por diversos motivos. Por un lado, por la falta de dispositivos para conectarse que tenían muchos alumnos. Por otro lado, por las faltas de conectividad o por las dificultades de acceso a la conectividad, ya sea por motivos económicos u otros motivos. El contacto con las instituciones educativas estaba prácticamente eh, imposibilitado los docentes no tenían la posibilidad de, de asistir al liceo y bueno, la comunicación con los alumnos se hacía eh, a, como se podía a través de un teléfono celular que tenía el liceo. Eh, uno de los objetivos de... Bueno, en este contexto, el objetivo general de, del proyecto fue tratar de a, contribuir a la educación de calidad, a que los estudiantes pudieran alcanzar una propuesta educativa verdaderamente valiosa para estos tiempos que corrían y en ese sentido se planificaron dos líneas de acción una era proveer de conectividad a las familias esto en principio la idea era eh, acercarles un, un chip de, de antel la compañía estatal de comunicaciones para eh, con un plan precontratado de acceso a internet y por otro lado, para todos estos estudiantes y para muchos otros que este medio les podría significar alguna dificultad adicional, también eh, entregarles repartidos materiales impresos en, en volúmenes que, que, bueno, que pudieran cubrir todas las necesidades. Vale la pena aclarar que en el liceo hay una fotocopiadora, una impresora fotocopiadora, pero que se financia enteramente con el dinero que se recauda en la cantina. Eh, el liceo no tiene fondos propios para este rubro y al estar el liceo cerrado y la cantina cerrada no había dinero tampoco para poder ni siquiera comprar hojas para, para que funcionara la impresora. En este contexto entonces es que ideamos esas dos propuestas y empezó a funcionar no sin dificultades, por un lado eh, las dificultades que encontramos en cuanto a los dispositivos que tenían los alumnos y su familia, fueron mucho más grandes que las que pensábamos. Eh, muchos no tenían ni siquiera un teléfono celular que pudiera tener una conexión de LTE, o no tenían eh, un dispositivo que les permitiera colocar el chip de Antel, o los dispositivos que tenían estaban rotos, pantalla dañada, no les permitían utilizarlos para conectarse verdaderamente. Después también hubo algunas resistencias a nivel del gremio docente porque cuestionaban cómo era posible que se le estuviera entregando este beneficio a algunos estudiantes y no a otros. Y ante esta situación de, de incertidumbre y de posible conflicto, la directora prefirió dejar de lado esta propuesta y fortalecer la otra rama que era la de entregar materiales impresos. Es así que que bueno se compró una impresora multifunción, se compraron varios insumos de repuesto y se compraron muchísimas hojas. Se entregaron a, al principio a cerca de 30 estudiantes, después ese número fue bajando a medida que, que se fue dando el reintegro de la presencialidad. Se entregaron materiales impresos todas las semanas y también eh, se entregaron materiales impresos de parte de profesores que, por distintos motivos de, de salud personal, estaban certificados y no podían eh, reintegrarse a la actividad presencial. Al momento de, de la evaluación, del cierre del proyecto, ya estaban entregados más de la mitad de las hojas que fueron compradas y se estimaba que con lo que quedaba, bueno, íbamos a poder cubrir las necesidades hasta fin de año. Vale a la España señalar que hubo dificultades adicionales en esto porque entre medio también hubo varios... Sucesos de, de robo en, en el liceo que por suerte no afectaron a, a las compras que habíamos hecho para, para este proyecto. Este, ¿Qué nos queda? Y bueno, yo creo que más allá de, de todo lo que pudimos colaborar y contribuir a que algunos estudiantes mejoren sus condiciones de acceso a la educación en este año tan complejo, nos queda a la vista la enorme vulnerabilidad del sistema educativo, sobre todo en los contextos más desfavorecidos y creo que ahí queda planteado el gran desafío para el futuro. Muchas gracias.